Esta vez el se Señor pende a por Andúa, maldición pase que oye moí Hay coberas a yo mi terumita, a qué huevo nacer ella y baño en Brasil. Y por fin se les anda, yo cogeyma Y me tu le acoí, se llere y, y hay gente, esa antes se le Se consolaba ahora huí. O se ve su camoí, matu ará. Sapo, No se ve y lo caú, Yo llevaré, mí, no yo llevaré ni a mano a la bebé, ya con camino yo llevaré ni a mano a la bebé. mico enemigo se le sabe Por enseñe a Y de ahí se mua Por enseñe a Y de ahí se mua la hija tu bella topa, pete y será hijo mía. Mi simi, llevo y pegaba, una humba en Brasil. De me mamu buru, se huí de Hace a pea puta, basaño, mi a ñomía Hace a pea puta, basaño, mi a ñomía Ay, que tú ibas, como dejaré cuero ni a qué Amor eterno, debe ser a prometer, un rey de caguibé, se ahí cobeva, haga su tiempo. A todo pase entender que por el amor de Dios te juro que hoy me maneja que no ama ese mi jepe de Pero hoy me enamoré y comer de año mi seico y cocaisa. Por el suave de cocaixa, de mañana me metel. De... Broca y cubina y tú ibas, te salí pero ¿por qué? Si el en mí me debe ser, suspirando lo que no iba Me yo pa' siempre leí cola, caja ya el coño ni ve Entender que a y voy yo con un pensamiento, sere ya señor con el muerto, sere ya leí, señor que te invita a tener unisa por ahí con el. Se a mí, se le come mi limón, Tú y a mí tomo Y el polvo a de a ti y ni cuento este va a ser a gallo prueba, o se decora que tú es esa pepaba, o mojiza cada o pa' ará y pera. Pego a un mío, se me lloró güey Cerco de ma, de ma, de ma, de puta Un mío, oye, mi hija, mí Entonces te coja a huevo, Joga pego a trago La mireita se apuca en mí. se me apuntaba como recuerdo a pues e, e, la bebé. hay todo este juego pende Eh, es la pirete de esa me y se coraba. si anda yo fui vamos a vender a cada instante los moñe eh. Ape, tupame, amangue, koyne, de, a ver, no pame, amo, a que coine, dejando el saber tomo, aguante. Vete' y a la roja mía, o cuelan panes, o se han Como no puede ver, estaré con amigos, la gente será el Cuba, seré saina amazona y por este Y ya mente a pensar humildemente entre un a hablar se siga gato y por a aresco siempre se quiere maba y coco y a pere con seis años no Y mi alma destrozada hace años mi seres ya vive a cuenta a vivir entristecido para siempre a su vivo, sereno y me ve tu paz. ¡A un pecho, a a Ay, coja, un año me añe, año eh, uh, uh, es señor mío, año es saba, puto, boom, boom, uh, a, boom, uh, no boom, mí. Todo está como recuerdo, O ape me mandado a hablar de Niño mire y me llave a venir el corazón de Yo mire, de Ron hace ate no lleve, la remedia y lleve tal vez coime mala suerte, De guise y gallepa se ve, a esta manda y goce. Moraifu o ecawi, por y como la un padecer Y katuko se nace, Tal vez con la remedia y Si cuiva eco y wey cari, se nace Que se ve ni con Desear de Pablo mi bar, sea al contrario mi vida, hay votaré en la idea. Invocando esos tiempos de, de mis días de nostalgia y Hay un caos en engañar, y a mí para nadar hoy mi alma con su manto de dolor Seguimos por más esperanza harapupe Que se pierden en los casos de la triste soledad Con la brisa perfumada se apaga mi dolor, bombures ajoños por agagué, y en la espesura del campo y en el coro siré, ambas eco haré y fe. que jamás olvidaré esos tiempos que ha vivido. Que no por curaje y ya bajo el mar Como un gran recuerdo de que se mandó a Qué para el momento, a beber, a nuevo be a huellar, a puerto, a serena, a a ser un a este, ba, putu, bu, pe, a puerto, a ese, un ese, a ese, a a por a en hoy está tu paz, tu boca ser salud Y que tu, ahora mi por ahí te Vete y con el braju, pecuaraje, tañañua. A un peintaje por el casero, tú, tú y pues mire. La inocencia se lo va se hacer sin mi hija, cobiamba. A bebé, tú, güera, misa que te en tepeta, güey. A misa, amigo, güera, talla de tarojoru. de ayer beba, da con la esperanza po mi a jano po a, a la hora se le me a jaico y veo con un se me en y no fue por el a la me está a a campesinos que coitepe estamos vivos paraguay Y justo y va a beber. Ay vein, mi vein, vein, su vein, vein, a miro con coma, vein, vein, a Hoy me van a ir a y a la Se por aquí que peja te va, o el turo estoy cual. Señores y el Kobeja, y su frente ajecaba, Tire, mire cobe y santa y voy a Hay potas de coyebu, por la jugada se y azúa, el nivel de coñihaba, o el patruje y azul. Ese sentimiento, hay bajas pues a tu muy sobre todo que no se va, hoy baban por el cu, y ahí te sé llevo el mi ese corazón, fui pues a mi nariz cobe, sello pude salvar tú, hay cojaro un ayúdú, de veo oye ya buba a un peinado el rival, hoy por un Niña caroña por ti, camisa atrás por los a un mi gente bahiza, vamos a andar. la Y a caraí, ja, ma o mandato he, hey, a suba ya rezando boye, parete el mahuare, a todos se pueden jarecue, a muerte coreíba, mi popinaba, uy te bebé mao y qué, mi ama en la es fe, compañero como te bebe, papá y teña de esta mes, te y ya puedo ir, ya aguantar peponare, ya a ver y ya bebe, ya lo viva Paraguay. sentimiento ya os comas y virtudes las aís coseñañares a venir y san natal con suelona, palma a la jupape al y veña que le tame la risa ya cautiva a o un par oico a mujeres y tampoco cuaras de amen bajo que ame, un al a ver, ima, como asá y muráñe, de boya y como güey y gratitud. Este material fue editado gracias al aporte cultural de autores paraguayos asociados a Debo apuntar este cuento ya reconheo por ahí, por ahí y ya <risa> por el En Caraí se corazúa, en Daimete y Purúa, doñe marazú, el cogí en la oreru, pesayú a tu yteréba, a ver y aprenderé a cura de ypercidamú. De Parapicotuba, todo el ángel de joven De regente, de tolleré, vamos a ver, que yo iba a De las veas, o se guiseba, corajuto, monondé